pero yo creo que está bajando aparentemente está bajando porque uno ve eh, bueno entonces dice eso pero va, ok doctor Peralta que es el especialista ahorita va a hablar de eso bueno señores miren a Lula da Silva un juez del tribunal supremo de Brasil le anuló todas las condenas que le habían impuesto por corrupción porque se violaron una serie de procedimientos Lula, que fue presidente de Brasil durante ocho años y que sacó más de 30 millones de brasileños de la pobreza. Eh, bueno, el hombre se chupó unos cuantos meses en una cárcel, acusado fundamentalmente de que recibió un apartamento de soborno de una empresa que se llama Petrobas para... Tener eh, unos contratos ahí que se hicieron y se habla de Odebrecht también. Eh, la, la, la Bajato, que es como denominaron esa operación de corrupción donde saltaron muchísimos ministros. La presidenta Dilma Rousseff, que fue destituida después, no por ese caso, sino por ocultar y alterar unas cuestiones presupuestarias. Ella era la niña bonita de Lula. Había sido guerrillera. Oigan esto, lo que es la política, lo que son los pueblos. Esa gente y ese partido, el partido de los trabajadores de Brasil. Sacaron más de 30 millones de brasileños de la pobreza. Y Dilma, cuando fue a buscar la reelección, la ganó, pero la ganó yendo a una segunda vuelta y se veía que había perdido fuerza porque oye lo que sucede Jorge Luis y doctor Peralta y Mén y amigos televidentes oye lo que son los pueblos ellos salieron de la pobreza en, en los gobiernos del PT. pero qué resulta hubo en ese periodo de Lula un momento de mucha prosperidad económica Brasil pasó a ser una potencia y ellos estaban disfrutando de prosperidad, Pero ¿qué resulta? Llega un momento... En que... Porque en Brasil... Le vendió mucha materia prima... Mucho como dice... A, a China... Y... Tuvo un empuje económico extraordinario. Pero después... Esa gente que de pobre se convirtieron en clase media... Veían la amenaza de volver a ser pobre. En el propio gobierno del Partido de los Trabajadores... Por una serie de medidas de carácter económico que el gobierno había tomado, por situaciones ya que no, no, no dependían necesariamente de la política implementada en términos económicos, porque se habían caído los precios internacionales de la materia prima, eh, ya había una especie de recesión económica, recuerden la recesión que se produjo entre 2008 y 2009 en el mundo entero, Brasil no escapó a eso. Entonces, ¿qué resulta? Esa gente que ese mismo partido y esos presidentes lo sacaron de la pobreza. Después iban a bajar, entonces ellos dijeron, no, pero espérate aquí, no. Y votaron en contra, hasta tal punto. Oigan lo que son los pueblos, y más esos pueblos que tienen cierto nivel de conciencia, que no se dejan manipular y que confundistas y con cositas. Oh, Dilma aspiró a una senaduría, oiga doctor Peralta, en un pueblo donde, de donde ella es. Y quedó en cuarto lugar Para una, una mujer que fue presidente Y ministra, eh, eh, eh, una líder En cuarto lugar quedó señores Claro Claro Fue lo que me dijo una persona Los otros días Un ingeniero muy seguidor de este programa Hablando ahí tomando un café El hombre tiene como simpatía por el y PLD. PLD Dice mira, si el PLD no hubiera sido Tan corrupto, nadie lo saca del gobierno Porque decía que en términos económicos, políticas aplicadas por el PLD fueron correctas, y eso es verdad. Ahora los jodió la corrupción. A este partido lo jodió la corrupción, a, a, al partido de los trabajadores, porque cayeron muchísimos ministros, incluyendo José Dirceu, que fue ministro de la presidencia, con muchísimos años de cárcel. Pero por lo menos caían presos. A eso sí, no, porque esa justicia de Brasil funciona. ¡Ay! Ahí no hay, de que Mira, carajo. Ahí no hay, no, no. Miren, entonces me llamó muy angustiada una señora ayer. Bueno, ustedes vieron la señora que me llamó que no quería, ah, que, no quería salir al aire. que no quería salir al aire. Ella me dice que tiene varias noches que no duerme en la calle que está al lado de. de, de, de el club mayorista, donde vivía General Tejeda Mena, Teada Mena, nuestro amigo y, y seguidor de este... Porque ni que hay una bulla y una música y una bebedera en esa calle de una gente. Pero, y, y, pero eso es extraño que... Y aprovecho le envío un saludo que no son ellos, por pues, si acaso. No son ellos, la, la familia de General Mena, Doña Negra, y la, ni... y la magistrada argentina, una gran amiga, esa gente que yo quiero mucho. No fueron ellos. Fue otra señora que, que tiene varios días que no duerme por los escándalos. Que, déjeme decirle. Aquí va a haber que poner. Oye, porque aquí hay muchísimos sitios que la gente hace escándalos. Oye, a, a, por mayor detalle, doctor Peralta, y no respetan a nadie. Bueno, entonces, este. Yo el otro día me llamó. Un amigo. Que es que yo opinaba. Y... De, de la clase presencial, de que los maestros, que es, y yo di mi opinión, entonces yo dije que todavía había que, que, que aguantar un poquito. Entonces, por coincidencia, yo le voy a leer, porque creo que es mi deber leerle una posición del periódico El Nacional que más o menos se parece a la mía y coincide con la mía. Porque a mí me gusta este, poner esos ejemplos, porque... Eh, apertura de clase en veremos, eh, déjame ver, si es aquí que está, porque eh, ellos están de acuerdo que todavía no hay condiciones para este, abrir la clase, Va, vamos a ver, entonces dice aquí, bueno, ellos, ellos dicen, ellos dicen, aquí, mira míralo, apertura y clase veremos, dice aquí eh, por más necesaria que sea la decisión de retornar a las aulas será siempre polémica, sin importar las condiciones el ministro Roberto Foucault ha precisado que la enseñanza presencial no solo será gradual, voluntaria progresiva, controlada y con el consentimiento de la familia sino que dependerá de la evolución de la, pandem de la pandemia de coronavirus. Eh, pero la carencia de agua y servicios sanitarios de los planteles denunciada por la Asociación Dominicana de Profesores representa otra limitante que pone en duda el reinicio de la clase a partir del próximo 6 de abril. Oigan bien, entonces, los inconvenientes que han surgido son para que la vicepresidenta de la República y los ministerios de salud pública y de educación ponderen